Muchos me habéis preguntado de, vale, ¿cómo cojo un número de puntos y dibujo un string con esos puntos? ¿Cómo puedo hacer yo para pintar un string con los puntos? ¿No? ¿Cuántos tenéis este problema de tener que dibujar la puntuación y tener que dibujar un string? Algunos lo habéis resuelto por lo que he visto. Si los que lo habéis resuelto, decidme en el chat cómo lo habéis hecho, básicamente. Y si no, los que lo tenéis, os, os voy a dar una técnica que es interesante para todo esto porque es medianamente rápida. Vale, lo primero, para dibujar, y esto lo he comentado en el, en el Telegram alguna vez, si yo tengo una puntuación, vale, yo tengo un número en decimal y tengo que dibujarlo en pantalla... Esto no es una cuestión de Amstrad, es una cuestión de PC. Igual, yo para dibujar, yo no dibujo números, yo dibujo caracteres. Entonces, yo para dibujar caracteres, lo que tengo que saber es esto este número, qué caracteres está compuesto. Entonces, ¿qué haría yo? Yo lo que haría normalmente es coger el número, dividir entre 10 y quedarme con el resto, ¿vale? Si divido entre 10, me queda 198 y el resto es 2. Si divido 198 entre 10, me queda 19 y el resto es 8. 19 entre 10, me da 1 y el resto es 9. ¿Vale? He puesto esto aquí mal. ¿Vale? Entonces, así voy sacando los dígitos y los puedo pintar. ¿Sí? Eso sería la idea básica de lo que haríamos en PC. ¿Problema? Dividir entre 10... No mola. Dividir entre 10 en, en un procesador Z80 se puede hacer y se puede hacer bien, de hecho hay una forma de dividir entre 10, si lo queréis saber hay una forma muy rápida, aunque sigue siendo lenta, vale pero la más rápida de dividir entre 10 es multiplicar por 26 y dividir por 256, eso es dividir entre 10, que para todos los números de 8 bits va a dar el resultado correcto porque la precisión que se pierde al no dividir entre 260 en realidad no llega a afectar en los primeros 256 números, de modo que multiplicar por 26 es relativamente rápido y dividir por 256 es ultra rápido, porque si yo tengo en HL un número, que puede ser el número en hexadecimal, por ejemplo 2377, si yo tengo que dividir esto entre 256 solamente tengo que quedarme con este 23 que es H, porque dividir entre 256 es despreciar los últimos 8 bits, básicamente. Con lo cual es tan sencillo como quedarme con los 8 bits de arriba, o si es un registro de 16 bits, con su parte alta. Esa es la división entre 256. Muy, muy, muy rápida, ¿vale? Rapidísima. Mientras que multiplicar por 26 no es extremadamente rápido, pero es mucho más rápido que hacer el algoritmo de la división, ¿vale? Esto sería una opción para, di para dividir entre 10 de forma más o menos rápida, pero hay otra opción mejor para tratar números en eh, ordenadores de 8 bits e incluso también se usa en ordenadores modernos a veces, pero sobre todo en, en ordenadores con recursos limitados hay una cosa que se llama el formato BCD que es binary coded decimal el formato BCD es simplemente tener en cuenta un, una forma limitada por así decirlo de hexadecimal yo puedo meter en un registro ¿vale? algo en hexadecimal como por ejemplo el 12, pero también puedo meter 1a, ¿vale? Este de aquí es como el decimal, el 12, con la única diferencia de que cuando yo aquí tenga 19 y sume 1, me saldrá 1a. Pero este 19, si lo pusiera en binario, yo en binario tendría un 2, 3, 1... Y el 9 que es 1001. 1. Y el primer dígito son los primeros 4 bits y el segundo dígito son los siguientes 4 bits. Con lo cual, aquí, si yo tengo que separar estos dígitos hexadecimales, no necesito hacer divisiones, porque solamente necesito hacer un AND para hacer a cero todos estos y ya me quedo con lo que vale el dígito de abajo. Y con un AND me quedo con los de, arri los de arriba y los puedo luego rotar para ponerlos abajo. ¿Vale? O sea que esto es muy útil el hexadecimal por su correlación directa con el binario, pero tiene el problema de que yo no quiero números 1A, yo no quiero tener el 1A en pantalla, yo quiero tener 19 y si sumo 1 hacer 20, bueno pues esto es lo que hace el formato BCD, el formato BCD es un formato hexadecimal en el cual no utilizamos las letras, simplemente utilizamos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y luego ya pasamos a 0, otra vez, como si fuera decimal, pero codificándolo dentro del hexadecimal, ¿vale? De modo que aquí utilizamos todos los números hasta el 10, y cuando yo le sumo 1 a 10, me da 0, y paso a sumar 1 aquí, ¿vale? Eso es el BCD, ¿vale? Utilizar cuatro bloques de 4 bits, pero para codificar solamente los dígitos del 0 al 9, bien, esto hay instrucciones específicas en Amstrad para utilizar el formato bcd, porque si yo por ejemplo tengo esto y hago un add1, vale, este añadir1 a a me va a dar en a 1a, pero yo querría que me diera 20, es decir, que en el momento en que yo sume a 9, me pase a 20, bueno pues hay una instrucción, que aplicada justo después de las operaciones aritméticas, hace esa conversión, y es la instrucción DAA, ¿vale? La instrucción DAA, que nuevamente, para los que habéis preguntado, esto uno se va a hacer el Rhome, barra table, ¿vale? Como siempre os suelo decir, ponemos aquí DAA, ahí tenéis la instrucción DAA, y veréis que pone que ajusta, para, suma y, para operaciones de suma y resta en BCD, hace un ajuste de a. ¿en qué consiste este ajuste?, el ajuste es muy sencillo, si yo acabo de sumar, justo después de sumar, si el resultado de la operación tiene números por encima del 10, lo que va a hacer esto es, a cada dígito que tenga por encima del 10, sumarle un 6 en hexadecimal, ¿por qué?, pues muy sencillo, porque si yo he llegado a 1A y sumo 6, automáticamente me voy al 20, básicamente, es tan sencillo como que es el desplazamiento para saltarme los dígitos que son A, B, C, D, E y F, si yo lo hago con la resta, hago lo mismo pero les resta, básicamente, entonces esta instrucción solamente hay que aplicarla justo después de haber hecho una suma o una resta, y nos ajusta siempre a dígitos decimales, lo que es binary code decimal. Vamos a ver un ejemplo, voy a poner WinApe, vale, que así lo vemos rapidito, un ejemplito, rápido, Me abro el editor, decidme si el editor aquí se ve bien, lo quiero en 4000, ¿Se ¿Sí puede hacer? esto no se le puede hacer. Un decime el tamaño de letra si está bien. Si no, me cambio. ¿Se puede llegar a leer? ¿Lo leéis bien? ¿Se ve? Vale. Bien, pues voy a hacer una prueba para que lo veáis. ¿Vale? Meto en A. Y el hexadecimal aquí se pone con el ampersand. ¿Vale? En, en WinApe. Meto en A un 29, por ejemplo. ¿Vale? Y a continuación le sumo a 1. Y entonces aquí simplemente hago un JR dólar para ver cuánto vale A. vale Entonces yo esto, hago un run, me vengo al depurador y veréis lo que vale A. No sé si lo llegáis a ver, vale que vale 2A. ¿Vale? Lo veis. Esto es lo típico que esperaríamos de que yo he metido 29, he sumado 1, vale 2A, ¿sí? Bueno, pues ahora hago lo mismo, pero añadiendo la instrucción de a, a justo debajo, y ahora hago run de esto, y entonces veréis que A vale 30, como veis ahí, vale 30 ahora mismo porque 29 más 1 da 30, ¿vale? Básicamente, bueno, muy bien, y ahora ¿cómo hago yo esto para sumar números más grandes? Por ejemplo, LD hl, yo aquí tendría el 1999 9, o 95, ¿vale? Y quiero sumarle a hl un 5, ¿sí? El 5 para sumárselo a hl podríamos hacerlo, como ya sabéis, con, con ldbc 5 y entonces hacer ADD hlbc, ¿vale? Y luego probar a poner da a ver qué pasa. Por ejemplo, Vamos a ver si con instrucciones de 16 bits DAA funciona, run y fijaos que HL vale 19,9A ¿vale? 19,9A ¿por qué? porque DAA señores no ajusta HL, ajusta el registro A y como fijáis esto no funciona Conclusión, si queremos hacer una suma de puntos para ajustarla al formato binárico de decimal, hay que hacerlo pasando por el registro A, por tanto, estos son como dos dígitos, como si hiciéramos la suma de dos dígitos de toda la vida, de que se hacen las sumas de siempre, entonces sumo el primero, acarreo y sumo el segundo, ¿vale? como haríamos en el algoritmo normal de la suma, entonces meto en el acumulador lo que hay en L, que es el 95, le sumo 5, ¿vale? Que el 5, bueno, lo voy a poner en C, por ejemplo, para que luego lo podamos cambiar, le sumo C, y entonces vuelvo a meter en L lo que hay en el acumulador, ¿vale? Me he llevado L al acumulador, le sumo 5 y lo vuelvo a meter en L, he hecho esta suma, pero claro, esto va a dar 0, 0, ¿vale? Y esta suma no va a dar 0, 0, va a dar eh, 9A, aquí hay que hacerle el DA, ahí sí, ¿vale? Ahora esto, teóricamente, va a funcionar, pero va a tener un problema. Eh, no sé si me lo ha ejecutado bien. Algo, de, algo debe de estar haciendo esto. Ah, vale, es que aquí esto lo, lo he separado y está dando un error, lógicamente. A ver, venga hombre, que ahora se nos ha puesto esto un poco colgadillo. Vale, ahora sí, como veis, ahora tenemos 19.00, 0, porque teníamos 95 más 5, que pasa a 9A, pero al aplicar de A, 95 más 5 es 100. Pero claro, querríamos que a este 19 se le sume ese acarreo que viene de abajo. Entonces, como ese acarreo al hacer esta suma va a parar al carry, ahora lo que hay que hacer es sumar ese carry a la parte alta, a h, es decir, yo hago la suma de los dos dígitos de abajo y luego la de los dos dígitos de arriba, con lo cual haría lda, h, ahora añado 0, ¿vale? Porque esto solo es un dígito, ¿vale? El 0,5. Si queréis hacer una suma de dos dígitos, lo haríamos así. PC y entonces aquí sumaríamos B, pero en este caso usamos ADC porque lo que estamos haciendo es añadir el, añadir B más el acarreo, vale. Yo primero sumo esto con esto y lo dejo en L y luego a continuación sumo esto con esto más el acarreo que viene de antes más el carry, vale. Por eso uso ADC, sumar con acarreo y ajusto con da y me lo llevo a h, ¿vale? Si hago esta operación, veréis que ahora la suma da 2000, ¿vale? 1995 más 5, 2000, ¿vale? Esto es lo que yo puedo utilizar para ahora pasar esto sencillamente a imprimir, que yo quiero imprimir un carácter cualquiera de aquí, Imaginaos, yo he sumado y quiero imprimir ese 2000 que me sale, ¿vale? La forma de imprimir ese 2000 que me sale y que está en, en HL, pues es coger, por ejemplo, voy a imprimir H que es 20, ¿vale? El, el H eh, tiene un 2 y un 0, yo cojo H, lo llevo a A y quiero imprimir la primera parte, como sabemos el 20, ¿vale? 20 en binario es 00100000. ¿vale? De aquí tengo que sacar dos caracteres, el carácter 2 y el carácter 0. Los caracteres ASCII de los dígitos numéricos empiezan en el 48, ¿vale? Entonces, yo a este 2 le sumo 48 y a este 0 le sumo 48 e imprimiré el carácter del 2 y el carácter del 0. Entonces, primera parte, si yo quiero coger estos bits de aquí lo que puedo hacer con ellos es desplazarlos hacia la derecha, metiendo ceros a la izquierda y eliminando estos de aquí. Eso es desplazar los bits. Eso lo puedo hacer con una operación que es muy rápida en el acumulador, que es la operación de rotar. ¿Vale? Si yo hago RRA, se rotan los bits uno hacia la derecha. Entonces, si hago esto cuatro veces, el 2 que yo tenía en la parte alta, es decir, de h, en los 4 bits de arriba de h, ahora están en los 4 bits de abajo, ahora hago un and 0x, bueno, esto lo voy a poner así, porque si no, and e 0f, ¿vale? que el 0f básicamente es esto, para quedarme con estos 4 bits de aquí, aquí he puesto f, 11 ¿vale? Y así elimino estos cuatro, me quedo con estos cuatro que los he rotado a la derecha y ahora los selecciono con AND. Ahora ya tengo un 2 solamente, le tengo que añadir 48. Y ahora ya tengo en A el carácter ASCII de los primeros cuatro dígitos de aquí. Del, el 2 ya lo tengo en ASCII en A. Entonces ahora solo tengo que utilizar alguna función que me escriba en el carácter ASCII que tengo en A. En, en el firmware tengo una que me permite hacer eso, que está en la dirección, si no recuerdo mal, BB5D. No estoy muy seguro, pero creo que es esa. ¿Vale? Entonces, vamos a hacer eso y voy a probar a ver si funciona. ¿Vale? En vez de hacer un JR dólar, lo que voy a hacer es. Bueno, sí, en JR dólar lo mismo es. Lo que, lo que haré es no poner el, el breakpoint vale, entonces con todo esto yo ahora voy a iniciar el sistema si puedo vale, Porque lo tengo paralizado Winape ahora como ya sabéis hay que ajustarle el profile, si no nos quedamos sin él, y ahora, vale, ya tengo el sistema funcionando, entonces ahora este código de aquí lo ejecuto, y fijaos lo que sale en pantalla, he imprimido el carácter 2, ¿vale? porque esto, el call BB5D me escribe el carácter ASCII de lo que yo tengo en el registro A, vale, que quiero imprimir en vez de el carácter de la primera parte del registro A, el de la parte baja, que es el segundo, o sea, de, de, he cogido H y me he cogido los 4 bits de arriba, los he llevado abajo, los he seleccionado y los he imprimido. Ahora, en vez de los 4 bits de arriba, los 4 bits de abajo, que es un cero ¿vale? Si ahora ejecuto esto, tiene que salir un cero y ahí tenéis el 0 del 2000, ¿lo veis? ¿Vale? ¿Se entiende todo este proceso que he hecho? ¿Se entiende cómo utilizar el BCD? ¿Cómo funciona? Dudas, preguntas, algo que haya explicado que no os haya quedado claro. ¿Vale? Que esto sirve para poder escribir caracteres fácilmente y almacenar puntuaciones. Decidme si hay algo, algo que no se entienda. Vale, si nadie dice nada... Asumo que no se ha entendido absolutamente nada. Me parece perfecto. Yo explico aquí un montón de rato y nadie lo entiende. ¿Se podría usar memoria para cada? ¿Qué quiere decir usar memoria para cada dígito, Antón? Quiere decir, en vez de almacenarlo en un registro, almacenarlo en memoria. Cualquier cosa puedes almacenarla en registros o en memoria libremente, lógicamente. Si lo almacenas en memoria, luego lo cargas en un registro para operar y ya está. Vale, o sea, tú lo que estás diciendo es en vez de usar BCD, ser tú a mano el que diga, me almaceno los registros separados, sí, te va a ocupar más espacio, pero lo puedes hacer así perfectamente, si almacenas en un byte y cuando suma, te haces tú la suma manualmente, lo puedes hacer, pero el BCD ya te lo hace, como puedes comprobar, y se puede hacer, pues evidentemente funciona, quiero decir, a veces me preguntáis cosas que ya tenéis hechas y que funcionan, ¿se puede? Pues claro, si funciona, ¿por qué no se iba a poder? Lo que hay es distintas alternativas y lo que tenéis que valorar es en cada situación concreta que vosotros tengáis eh, si la alternativa que tenéis es mejor, peor, válida o no válida. Cuando hablamos de si algo es una chapuza o no, eh, lo que tenéis que tener en cuenta es que lo que marca que algo sea una chapuza es la métrica que utilicéis. Es decir, que algo sea una chapuza significa o bien que necesitamos un código que sea muy mantenible porque se van a hacer muchas cosas con ese código, tiene que ser muy flexible, tiene que ser usado por mucha gente y entonces si lo haces muy cutre, pues luego la gente no va a poder usarlo, lo tendrá que reescribir o bien si es muy lento y necesitas que sea muy rápido o bien si ocupa mucho y necesitas que ocupe poco o bien si el código es muy ad hoc, solo sirve para una cosa y tienes que estar repitiéndolo 20 veces y adaptándolo tú a mano cuando deberías hacer algo genérico, la métrica que uséis es lo que marca si el código es chapuza o no es chapuza, ¿vale? Si solo tenéis un código que sirve para un único propósito, que solo vale para eso, que no se va a, a usar para más cosas, se hace una vez, eh, no ocupa demasiado, no tarda demasiado, no se usa 20.000 veces en un ciclo y no consume mucho. ¿Se puede hacer mejor? Quizás sí, pero bajo esas circunstancias tampoco hay mucho a ganar si se hace mejor determinadas cosas. Eso es lo que tenéis que tener en cuenta desde el punto de vista de ingeniería. Al final, si algo es mucha chapuza o no, depende del uso básicamente. Es así de sencillo. Si yo voy a hacer algo que va a ser muy utilizado por mucha gente y que requiere ser flexible y tal, y no lo es, es una chapuza. Es así de sencillo. Si yo voy a hacer algo, por ejemplo, te queremos hacer algo que pinte en pantalla mogollón de sprites y que no parpadee, pero lo hago y es tan lento que parpadea muchísimo, pues es una chapuza. Hay que hacerlo mejor. Ahora, si yo tengo cuatro sprites y lo que estoy pintando tarda mucho en pintar, pero va más rápido que el raster, y resulta que para mi juego es suficiente... Pues igual, ¿vale? Es así de sencillo. La métrica es lo que manda, siempre. ¿vale? Lo que pasa es que cuando vayáis al mundo profesional, muy a menudo eh, os vais a encontrar situaciones donde las métricas son muy demandantes. Entonces, Si tenéis una situación donde hay métricas muy demandantes es donde tenéis que hacer un esfuerzo importante con acuerdo a la métrica concreta a la que os estéis sometiendo.